Bueno, ahora tenemos que ir a esta que dice que hay que destruir las torres de los ilichurros. Uy, me está viendo, me está viendo. <risa> ¿Qué hace? Que se está buscando un tesoro ahí. Hola. Ahora sí se pusieron, ya ya se pusieron violentos. Ok, dice que las tenemos que destruir. Bueno, ya destruí una. Bueno, perfecto. Pero yo, yo, yo los voy a matar por gusto. Porque fácilmente puedo ir, puedo venir acá y le empiezo a pegar a esta wea allá. Pero quiero matar. Estoy, estoy muy violento. Este weón, dime tú a ver cómo verga lo bajo de ahí. Weón. Baja, baja wecho, baja, baja cagón Bueno A tu casa, ah bueno hay que destruir esto así que, quiero destruir esto rapidito Ah la queima ¿eh? Quiero hacer algo, pero que no, que no me vea porque si no sale corriendo ¿eh? <risa> <Hola>. <risa> Ningún tipo de sentido